Hola. Hoy os quería enseñar un bot para WhatsApp que nos va a permitir convertir tres audios al mes a texto, para que no tengas que escuchar si no te apetece o no puedes. El enlace lo dejaré en la descripción del vídeo. Abrimos con WhatsApp y a partir de ese momento todo audio que compartamos con el bot lo pasará a texto. Podemos usar para hablar nosotros sin tener que escribir. Como pueden comprobar, la transcripción es muy precisa. Si quieres tener más de tres conversiones a texto, quizás te interese alguna opción de pago para ampliar el número de audios.